¿Están ahí aún? ¿Por qué no me deja? Perfecto. Hola, hola. Seguimos admitiendo, gente, por acá. Perfecto, perfecto. Déjenme ver si estamos en YouTube. Disculpen. Sí, ya están, ya están en vivo. Pero no, no veo que salga nada. O soy solo yo. Déjenme ver si estamos en YouTube. Sí, sí estamos. Disculpen. Perfecto. Ok, chicos. De nuevo, bienvenidos acá. Eh, esta sesión es para presentar un poco mejor los retos. Eh, la idea es que cada uno de las personas quienes proporcionaron un reto nos explique mejor qué ideas... Tienen para él. Eh, quizás podría empezar yo, aunque la como para dar una idea, o al menos que algunos de los que ya están acá de los retadores puedan bueno contarnos qué es lo que han imaginado que podría ser. Por ahí, ¿alguno? Mm, a la una. Hola, Arturo. Si quieres, yo sí. puedo presentar. No, no tengo problema. Por favor. Muchas, muchas gracias. Sí, sí. Lo que necesitaría es poder presentar. Ah, dame slides. un segundo y te hago cojos. No, no sé si les parece si esperamos hasta las 10 y 10. Aún queda. Bueno, en la reunión pasada había mucha más gente de la que hay ahora. Hay muchas más, ¿no? pero sí, habían al menos 10 personas más. Bueno, se irán, se irán integrando, Alex. Eh, Perfecto, por aquí tenemos otros retadores que han ido llegando. Los hacemos entrar. Edgar, me confirma si puedes presentar o si necesitas algo más. Sí, un segundo. Claro que sí. Me dejo Ok, se puede ver, ¿no? Sí, señor. Lo que te podía sugerir es que debes tener seguro las ventanitas estas de Zoom. Al sí, frente. no sé cómo, no sé cómo deshacerme de ellas. Bueno, no hacen tanto daño, pero están por allí. Ya, ya no tienes casi nada. Ok. Van apareciendo cada vez que hay alguien que entra. Tratamos de responder a su esposo. Bueno, eh, entonces voy a tratar de, de resumir esto en 10 minutos. Espero que esté claro pues, y si no, están siempre abiertos los canales para, para que realicen cualquier pregunta. En el título de este reto es el tributo al bosón de Higgs en su décimo aniversario y como ya comentó Reina, eh, estamos al, precisamente a los 10 años de haber descubierto esta partícula en el experimento LHC y el experimento CMS del CERN. Para las personas que no están muy familiarizadas, el LHC es un colisionador de partículas de enorme, 27 kilómetros de circunferencia en la frontera franco-suiza. Eh, de hecho, eh, si, es que se, si estuviera en la superficie, así es como se lo vería. Colisionamos dos haces de protones, uh, altísimas de energías, y en cada punto de colisión se construyen grandes detectores. Aquí se puede ver el experimento CMS que está en el lado francés de, de este sitio. Y las colisiones son de, de varios de estos protones realmente, no son solo un protón. Entonces aquí pueden ver una caricatura de cómo se vería más o menos. Vienen en grupos de protones estos haces y... Una vez que colisionan estos protones, generan, realmente desaparecen de cierto modo y generan o podrían generar partículas que no hemos visto desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang quizá, o muy cerca del Big Bang. Una de esas partículas que se puede generar con estas colisiones es desde el bosón de Higgs. Este es el detector CMS, no voy a entrar en detalles de esto, simplemente para que sepan que es un experimento extremadamente complicado. Quizá el, el, estas máquinas, incluyendo el experimento ATLAS y los demás, son de las máquinas más complicadas o la máquina más complicada sobre la faz de la Tierra. Dicen que la Estación Espacial Internacional es más complicada, pero quizá eso se deba a que está precisamente en el espacio. Entonces, como ven, hay varios subdetectores y cada uno de estos tiene miles de canales y por lo tanto generan una terrible cantidad de información. Pero la idea de la física es bastante sencilla, si es que ustedes tienen dos protones, podrían considerarlos como unos tarros de basura, porque tienen ahí adentro una serie de partículas fundamentales que se llaman quarks y gluones, y entonces no se sabe qué es lo que va a suceder cuando colisionan realmente, o tenemos una idea aproximada de lo que puede suceder. Lo que sí sabemos es que, toda la energía que tienen estos, toda la masa que tienen ellos y la energía que traen, se convierte en pura energía para crear algo nuevo, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, en estos tarros de basura, si es que colisionan quizá dos frutillas dentro de estos tarros de basura, la analogía sería por ahí, ¿no? Colisionan dos frutillas, lo hacen con tanta energía que pueden crear una zambía, ¿no? Entonces tenían mucha cantidad de movimiento, mucha cinética estas partículas, pero cuando colisionan crean una cosa que es mucho más pesada y esta cosa mucho más pesada es una partícula que es inestable y puede decaer en cosas mucho más ligeras como por ejemplo una mandarina y después en cosas que ya hemos visto en realidad antes como uvas o cosas más ligeras. Esta es la analogía de lo que podría suceder con el bosón de Higgs, se puede crear un bosón de Higgs, es muy inestable, decae a otras partículas y a su vez estas decaen en algo mucho más liviano que ya hemos visto, como electrones, por ejemplo, u otras partículas que llamamos muones. Eh, la ecuación de Einstein es la que utilizamos, esto es todo lo que necesitamos saber sobre física en realidad, eh, ustedes la conocen, todo el mundo conoce esta ecuación, en realidad tenemos que mejorarla, porque las cosas se están moviendo, así es que necesitamos un término adicional, que es el momento. Entonces, todo el momento de estas partículas que colisionan eh, se convierte en energía y a su vez esta energía puede nuevamente convertirse en masa generando estas partículas. Esto es lo que sucede cuando se crea un bosón de Higgs. Precisamente los protones colisionan y se puede formar un bosón de Higgs. Este bosón de Higgs es inestable, decaen dos partículas que les conocemos como... Eh, eh, bosones Z y estos bosones Z a su vez decaen cosas más ligeras como electrones que son muy familiares para nosotros u o sus primos que son los muones eh, que se pueden ver acá. Estas cosas podemos detectar con nuestro detector, es decir, no detectamos directamente el bosón de Higgs, detectamos el momento y la energía de las partículas finales, en este caso estos leptones que son los de electrones y, y muones. Entonces... Eh, en estas colisiones tenemos todo tipo de, de eventos, todo tipo de producción de partículas, una de ellas es nuestra señal, este es uno de los famosos diagramas de Feynman de producción de Higgs, si ustedes van de izquierda a derecha podrían pensar que están dos gluones dentro del protón interactuando, por cierto mecanismo, crean en esa colisión un bosón de Higgs y este bosón de Higgs decae en dos Zetas, eh, dos bosones z eh, que a su vez luego decaen en y cuatro leptones, ¿okay? pero la producción de Higgs no es el único mecanismo que puede aportar a este tipo de señal final, sino también otro tipo de producción, aquí se ve a la derecha un ejemplo de lo que denominamos eh, eventos de fondo o background o ruido, sí, es la producción de dos setas, no a través de un bosón de Higgs, sino simplemente a, a través de un mecanismo diferente y la producción igual de cuatro partículas ya sean electrones o muones, en el estado final. Entonces, el juego en física de partículas es tratar de reconstruir la masa de este bosón de Higgs a partir de las partículas finales. Entonces tenemos que ir desde el final hacia atrás, a ver si es que podemos identificar algo nuevo, en este caso el bosón de Higgs. Esto ya se lo realizó, el descubrimiento del bosón de Higgs se realizó el 4 de julio del 2012, por eso son casi 10 años desde su descubrimiento. Fue, es un hito realmente en la ciencia y que traspasa incluso fronteras, fíjense The Economist eh, tuvo un artículo también en su descubrimiento. El descubrimiento esencialmente se dio en dos canales, eh, cuando el Higgs decae en dos destellos de luz llamados fotones, o cuando el Higgs, como vimos en los gráficos anteriores, decae en cuatro leptones, y acá podemos ver el gráfico de CMS que está en la publicación del descubrimiento este es un gráfico de la reconstrucción, le llamamos masa invariante de estas cuatro partículas finales y como ven hay unos pocos eventos aquí eh, que de acuerdo a la simulación de la producción del bosón de Higgs que está en, en, en rojo, eh, se puede eh, mirar que hay un, una pequeña pancita en el histograma. El reto que vamos a proponer precisamente pretende eh, reformular este análisis para que sea más accesible al público. Entonces el problema es que el formato y la complicación técnica de los datos abiertos de este experimento CMS, de cierta manera evita la participación de más personas en los análisis de física fundamental, y yo siempre pienso que mientras más cerebros se pongan a pensar en esto, más rápido podemos entender los secretos del universo y quizá en nuestro tiempo de vida eh, presenciar cosas espectaculares como convertirnos en una especie multiplanetaria, o ese tipo de cosas. Entonces la hipótesis es que la simplificación técnica del estudio del bosón de Higgs llevará a la ciencia abierta más cerca de la población en la región, en este caso la ciencia física fundamental. El reto como tributo al bosón de Higgs en el décimo aniversario de su descubrimiento, entonces es hacerlo más accesible al público en general, reformulando una, un análisis simplificado de su descubrimiento. Okay, entonces existe ya un análisis simplificado muy cercano al realizado para el descubrimiento, para su descubrimiento, lo pueden encontrar en este link, pondré estas, estos slides en el canal adecuado para que puedan revisar este link eh, y, reproducir este, um, y, y reproducir este histograma, este es el gráfico hecho con los datos abiertos de CMS. Los datasets que pueden utilizar están descritos ahí mismo, en ese, en, en ese sitio. Eh, son tres sets de datos, ¿no es cierto? El uno está... Eh, son, son archivos, en realidad, estos, estos links que ustedes podrán observar. El primero corresponde a la señal que esperaríamos divisar, que es el Higgs a dos Zetas y cuatro leptones, es decir, correspondiente a este diagrama. Existe eh, otro set de datos archivos para el background, es decir, nuestro ruido, y por supuesto los datos reales de las colisiones que están acá. El contenido de set de datos también está descrito de manera precisa en ese link y esencialmente lo que se necesita para reconstruir la masa es el momento y la energía de las partículas. Si es que ustedes tienen un físico que haya tomado física moderna en su equipo, seguramente les podrá guiar de mejor manera cómo reconstruir la masa invariante. Los objetivos son sencillos, desarrollar el código o, o un script simple para convertir estos sets de datos eh, en unos, un formato más comercial como eh, CSV o HDF5 o JSON o lo que sea, a partir del formato root y usar estos nuevos datasets que ustedes, ustedes hayan reformulado para eh, replicar este análisis usando libre, librerías de, de, de uso común. ¿no? lo más cercanamente posible al análisis eh, simplificado original. Y sobre todo, reproducir el histograma de más invariante, que es eh, ganador de un premio Nobel, como ustedes saben. La motivación, como les digo, es eh, acercar más este tipo de análisis a la gente eh, aficionada quizá, o, que, o incluso estudiantes de, de todas las áreas de ciencias, para tener más acceso a el talento en la región. Hay otros recursos que podrían revisar eh, y les dejo aquí los links, no voy a ir en los detalles, pero ciertamente ustedes pueden hacer preguntas al respecto. Los criterios para evaluar la solución es por supuesto eh, obtener el código para transformar estos datos, eh, mirar los datos que han sido convertidos, el código de análisis con librerías comerciales o básicamente comerciales, en Python, por ejemplo, y el gráfico, claro, en Matplotlib, por ejemplo, o similares para la masa invariante de estos cuatro electrones que reconstruyen la masa del Higgs. Eso es todo, muchas gracias y happy coding, como dicen por allá en el norte. No sé si tienen preguntas. Por favor, chicos. Si tienen preguntas. Tú igual nos compartes tus slides, ¿verdad? Sí, ahora mismo los, los subo al canal, al canal de las presentaciones. Gracias. Roberto, dinos. Eh, buenos días. Eh, yo tenía una pregunta medio boba, que me parece que es una cosa así medio... O sea, mi pregunta es ¿por qué al día de hoy nadie ha hecho eso? Si, o sea, parece que tener los datos en un formato más accesible me parece tan fundamental. O sea, ¿cuál es la ventaja de tener esos datos en, en el formato actual? Uh, bueno, es buena pregunta. El, el, la, la razón de, de tener el formato en, en root, ¿no es cierto? Es que los datos que salen de este tipo de detectores eh, no es el típico formato que tú tienes, columnas, ¿no es cierto? Y filas y, y, y todo es de esa manera. Eh, por ejemplo, para identificar un electrón eh, si es que tú piensas en este detector, para identificar un electrón necesitas reconstruirlo de cierta manera con información de un sistema interno que se llama tracker y un subdetector que se llama calorímetro electromagnético que está aquí en verde. Y entonces un electrón, un objeto de estos, eh, es realmente una referencia al depósito de energía en un subdetector y a un track que deja en el interior de este detector. Eh, pero las colecciones de tracks y, y, y energía en estos subdetectores como el leakout se graban por separado. Y entonces, si es que tú quieres decir que algo es un electrón, no los unes, sino que tienes una referencia a, a este tracker. Entonces, aparentemente y, e históricamente, Root era de las mejores opciones para tratar de guardar esta información. Es como guardar un pointer en C ⁇, ¿no es cierto? Guardar algo así referencias eh, esa es la razón pero me parece que ahora existen eh, incluso mejores herramientas comerciales es un poco difícil para los analistas eh, eh, abandonar root porque el código original de estos detectores se basa muchísimo en esas librerías y también tiene que ver con el, el manpower no el person power para poder hacer esto más abierto es por eso que necesitamos su ayuda por cierto, Bueno, muchas gracias. Gracias, Edgar. Este, de nuevo, podemos ir con José si quieres. José, en este caso, nos, nos presenta dos. Y creo que ya podrías compartir con el equipo. Voy a intentarlo ver. ¿Me confirman si están viendo ahí pantalla? Creo que puedo mover esto para otro lado. Allí está. Listo, perfecto Sí, señor. Bueno, me presento. Yo soy José Luis Salamanca. Yo soy cofundador y sitio de Make sense Para los que no saben, un sitio es como la persona que está encargada de toda la tecnología, de todo el desarrollo tecnológico. Nosotros somos una empresa colombiana, somos una startup que desarrolla tecnología. Eh, digamos que los dos cofundadores somos ingenieros electrónicos, entonces hacemos mucha electrónica, que se conecta a internet, transmite los datos y lo que buscamos con esto es que tenga sentido y que resuelva problemas reales que, que vamos identificando. Entonces, lo que voy a hacer hoy es presentarles muy rápidamente el contexto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos resolviendo y vamos a profundizar muy rápido en los retos que propusimos, por qué los propusimos y los recursos que les estamos dando para que se puedan concentrar en solucionar eh, los retos, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros surgimos de un proyecto de educación, un proyecto de investigación y de educación que, tenía que, que buscaba desarrollar una estación que midiera calidad del aire pero a muy, muy bajo costo. Entonces había ahí, un digamos que una componente de investigación fuerte porque nadie creía que a muy bajo costo se pudiera medir la calidad del aire, nosotros hicimos la investigación, desarrollamos la tecnología y demostramos que era posible medir muy, muy económico eh, la calidad del aire, desarrollamos la tecnología y no solo eso, sino que lo llevamos a eh, colegios y comenzamos a enseñarle a los niños sobre tecnología, sobre medio ambiente, sobre programación, y todo esto enmarcado en un proyecto que se llama RACIMO. RACIMO es una, un concepto, una idea que surgió aquí en, en Colombia, de hecho en Bucramanga. Eh, es una idea del profesor Luis Núñez, si alguno lo conoce pues sabrá quién es. Y ellos, eh, digamos que tienen un concepto de ciencia ciudadana en la que los estudiantes en los colegios pueden participar de manera activa en el monitoreo ambiental, y pueden entender o ayudar a entender y a solucionar problemáticas que, que se presentan en cada entorno. Entonces, como empresa surgimos de, de esa experiencia, tuvimos esa experiencia de educación, de desarrollo tecnológico, eh, y como empresa también intentamos impulsar este tipo de proyectos. En ocasiones hacemos acompañamiento a los colegios, a algunos grupos de investigación, porque nos gusta y es lo que, digamos, que nos mueve y a, a trabajar constantemente. Hoy día, bueno, aquí está Racimo, por ahí se ve una imagen, en ese momento parecíamos estudiantes, tal vez todavía un poco, pero hubo que dejarse crecer la barba para, para que le creyeran a uno y no, y no creyeran que fuera estudiante, entonces por ahí aparecemos esa tecnología, esa, esa cosita amarilla pero lo que hicimos en ese entonces. Y básicamente lo que estamos haciendo ahorita es algo mucho más amplio, porque comenzamos a identificar qué hay en Latinoamérica y, y en Colombia muchos sectores que son tradicionales y a los que podemos ayudar con tecnología y con algo de educación. Entonces, esos sectores son tres, eh, las industrias, la movilidad y el medio ambiente. El medio ambiente que es nuestro core, que es en lo que nos hemos especializado. Y es en esto en lo que propusimos los dos retos eh, que aceptaron aquí en la Conga. Entonces, vamos a profundizar un poco sobre ellos. Pero, para que entiendan en... Medio ambiente, puntualmente, lo que hacemos como Mises es educar, investigar y desarrollar tecnología para entender eh, nuestro entorno. Y para ello, desarrollamos dos tecnologías IoT, una se llama EVA y el otro se llama Eris. EVA, para, para darles un poquito de historia, EVA está inspirada en la película de Wall-E y fue la evolución del, de la caja amarilla que ahora les mostré, fue la evolución que hicimos como empresa. Entonces, EVA eh, está encargada de monitorear eh, el medio ambiente, es una estación meteorológica y la calidad del aire en ambientes exteriores. Entonces, de hecho, la CONGA tiene 10 estaciones de estas que están repartidas en, los países, en varios países de Latinoamérica. Nosotros estamos impulsando eh, mucho medición en esto de, de, esta, de esta tecnología en colegios y ahora lo estamos llevando a entornos productivos y ya les voy a contar de qué se trata. Entonces eso es EVA, EVA tiene un concepto modular, entonces cada una de estas capas que ustedes ven tiene electrónica y tiene sensores internamente, entonces nosotros a ella la dotamos con mediciones, entonces algunas miden temperatura de humedad, otras miden temperatura de humedad, lluvia y radiancia, les ponemos módulos para que midan calidad del aire, para que midan gases contaminantes, olores ofensivos, y de hecho estamos trabajando para que ahora también midamos ruido con ella. Y básicamente ese es el concepto. Es, está pensada para que esté en ambientes exteriores y midiendo el ambiente en sitios donde hay sol, donde hay lluvia, eh, para que esté de pronto cerquita a los campesinos o para que esté en medio de las ciudades monitoreando la calidad del aire. Y AERIS lo, lo, lo creamos en el 2021, en medio de la pandemia. Nosotros queríamos hacer algo para, para aportar de manera. Mmm, buena en la pandemia y creamos a Eris. Eris es un monitor de CO2 y está creado para mitigar contagios de COVID-19 en espacios interiores donde la ventilación es reducida. Entonces lo que hace Eris es monitorear el CO2 y a partir de esa, esa, esa medición poder alertar a las personas que están en un espacio eh, si la probabilidad de contagio es alta. Todas estas tecnologías se conectan a Internet y transmiten los datos. Entonces, para que entiendan a manera general nuestra, digamos que nuestra arquitectura y puntualmente en lo que ustedes van a hacer, se ve así. En la parte izquierda ven como todas nuestras tecnologías que se conectan a internet, que transmiten los datos. Nosotros tenemos un servidor que recibe esos datos, los guarda en una base de datos, creamos dashboards para que la gente pueda visualizarlos de manera sencilla, desde el celular, desde el PC, desde donde sea. Y tenemos una API que es por, por donde podemos extraer esa información de nuestro servidor. Nosotros destinamos eh, los recursos para este reto, tenemos un servidor o una porción del servidor dedicado a responder a las peticiones que, que van a hacer ustedes en, en, en, en Coafina y que el servidor siempre les esté respondiendo con los datos. Y adicionalmente creamos una librería para hacer sencillo esto, ¿sí? para que extraer los datos fuera sencillo y que ustedes se puedan concentrar en solucionar lo que consideramos nosotros que tiene valor y que propusimos en los retos. Entonces, dos retos propusimos, uno se llama CAMI, CAMI es un algoritmo que va a recomendarle a los campesinos qué cultivos deberían sembrar en base a las mediciones ambientales que hay en el entorno donde quieren cultivarlo. Entonces nuestra idea es que vamos a llevar una estación, la vamos a poner allí, vamos a medir un tiempo y les vamos a decir a los campesinos Ustedes no deberían estar sembrando cebolla, ustedes deberían estar sembrando uchuvas, no lo sé. Ustedes deberían estar sembrando eh, cebolla, porque cuando la vayan a vender van a tener una mayor rentabilidad, porque la cebolla en ese momento va a tener eh, un costo de tanto, y porque a ustedes les cuesta fabricarlo tanto. Vamos a poder decirles a ellos si las condiciones ambientales a lo largo de los días vienen viene saliéndose de los rangos permitidos para su cultivo, Porles decir, tomen alguna acción, si tienen un invernadero, si tienen un, un cultivo al aire libre y, y vemos que puede haber una helada y se les puede dañar el cultivo, entonces, ¿qué podemos hacer para salvarles el cultivo a los, a los campesinos? Ese es, esa es nuestra idea. Eh, en definitiva, buscamos este espacio para que lo que se desarrolle sea abierto, queremos que muchas personas puedan tener acceso a la solución de esto, eh, brindamos las posibilidades, las herramientas para que así sea y como empresa lo que hacemos es buscar que esas herramientas sean más automatizadas o tengan unas funciones premium para personas que desean esas funciones premium pero que la base del, de lo que construyamos sea para todos entonces por eso buscamos este, este espacio, sabemos que lo que se va a hacer es va a quedar público y, y nos gusta eso, nos gusta que muchas personas puedan aportar en una solución de este estilo entonces eso es CAMI CAMI es un acrónimo de campes, Campesinos y Mediciones Inteligentes y del otro lado que es nuestro core como empresa que es de donde nacimos tenemos un reto de educación que se llama Raíz. y Raíz está enfocado en, en todo lo que hemos visto de RACIMO, entonces les cuento un poquito la historia de RACIMO y, y de ahí ya comenzamos a profundizar sobre lo que queremos puntualmente en los retos entonces en RACIMO surgió como en 2014, tal vez un poco antes, y en ese momento en el que surgió eh, lo, que, lo que se creó, lo que se desarrolló en Racimo, fue una serie de tecnologías que los estudiantes podían armar, entonces ellos conectaban los cables, conectaban los sensores, programaban un Arduino, aprendían a programar ese Arduino, eh, y con, lo conectaban a internet, transmitían los datos y el proyecto fue exitoso, el proyecto lo lograron hacer los estudiantes pero no trascendió más allá de eso porque de pronto la tecnología dejaba de funcionar de pronto un cable se soltaba, de pronto algo, algo fallaba tal vez en la electrónica por la naturaleza de, de, de que los estudiantes los construyeran y cuando nosotros llegamos, llegamos a proponer otra visión diferente que es lo que nosotros consideramos que se deberían, lo que se deberían concentrar los estudiantes. Y es básicamente que ellos se puedan concentrar en solucionar problemáticas de su entorno. Nosotros los proveemos la tecnología, nosotros garantizamos que esa tecnología funcione. Es lo que hacemos como empresa y los estudiantes lo que hacen es coger esa información, coger los problemas que hay en su entorno, analizar esa información e intentar tomar medidas o tomar acciones para solucionar alguna problemática que hayan identificado. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno quiere hacer eso? Que vamos a los colegios y les intentamos enseñar solo a programar, solo a que intenten procesar datos, solo a que intenten eh, graficar. Y cuando se termina el tiempo o el espacio que teníamos destinado para eso, no pudimos resolver ningún problema. Hay mucha frustración, digamos que hay mucho deseo de ellos y son muy creativos al momento de pensar en soluciones, de, de proponer soluciones, de, pro, de, de, de identificar problemas, pero hay mucha frustración al momento de crear código, de crear una visualización, de entender una gráfica. Y lo que nosotros vamos a buscar en esto es crear eh, una herramienta en la que facilitemos ese proceso. Queremos que ustedes participen y que ustedes comiencen a crear a, a, a esta herramienta que la, nos gusta llamarlo raíz, porque es la raíz de, de todo lo que podemos hacer de ahí para allá en, en este conjunto de racimos. Queremos que ustedes construyan esa herramienta que les va a permitir a ellos de manera muy sencilla analizar los datos, graficarlos, cambiar, probar. Esta herramienta debería poderles mmm, dar un entendimiento completo de lo que está sucediendo con los datos, con la información ambiental. Esta librería no está casada con, con, con, con, nuestra, con nosotros como empresa, sino que podría servir para cualquier dato o para cualquier fuente de datos ambientales. En este caso facilitamos las cosas para que lo puedan hacer con nuestras tecnologías y básicamente eso es. Entonces, como tal en raíz, es lo mismo que les estoy contando. Nos imaginamos como un par de paquetes o de librerías que permitan hacer gráficas puntuales, que permitan analizar cosas puntuales, que les permitan a ellos comparar. No nos imaginamos esto como eh, una herramienta completa en la que ellos tienen muchas opciones. O sea, no, no nos imaginamos esto como una página web, como una aplicación completa en la que ellos tienen muchas opciones y comienzan a probar, sino que ellos sí tengan la posibilidad de escribir algún código sencillo y que cuando aprenden a programar, los, los profesores puedan proponer, eh, tal vez, solucionar o crear eso que ya les estamos dando. Entonces, esa es nuestra visión de, de, lo, que, de lo que queremos como, como empresa, lo que creemos que los estudiantes deberían hacer en el colegio. ¿Listo? no sé si tienen alguna pregunta a este reto o, o al final eh, respondo todas las preguntas de los dos retos entonces me irán ok bueno, entonces pues presento el, el siguiente reto que es CAMI eh, nuevamente campesinos y monitoreo inteligente entonces la idea es la siguiente de un lado tenemos históricos ambientales que generan nuestras tecnologías y del otro lado tenemos eh, un dataset de cultivos y condiciones ambientales máximas, mínimas, óptimas y lo que queremos hacer es que con esa información se procesen los históricos y se procesen los datasets para ordenar estos cultivos de tal forma que el primero sea el cultivo que más probabilidad tiene de, de prosperar o el cultivo que menos veces haya se haya salido de su zona óptima en términos ambientales eso puntualmente eh, es lo que queremos entonces está por acá hay varios retos que resolver y para todo eso nosotros destinamos pues, un sitio en donde tenemos todos los pormenores del reto documentados, entonces tienen el celular pueden ver este QR, igual ya mismo les voy a mostrar eh, la documentación que creamos, como esta, esta página en donde dejamos escrito puntualmente por qué estamos haciendo esto, qué es lo que buscamos en el reto, cómo, como curados, vamos a calificar eh, las soluciones del reto y cómo acceder a los datos de manera sencilla. Entonces, les doy dos minutitos para que lean el, el QR si quieren ir a ver la, la, la información. Igual el link lo voy a dejar por Discord en los, en los espacios que han destinado para nosotros. Entonces, bueno, siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, Servicio. Entonces, por aquí está, eh, ese correo los va a llevar a esto, que es como una página que creamos para, para que esté muy bien documentado todo. Aquí están los dos retos, Raíz y Cami. Entonces los pueden ver en el lado izquierdo, en el celular pues tienen un banner. Mm está la problemática de cada reto el contexto, la problemática, la motivación está el resumen del reto los objetivos del reto y nuestros criterios de evaluación con están los recursos entonces en los recursos eh, pueden, pueden verlos desde acá pueden simplemente copiar este código en Python en esta librería que creamos para que ustedes se concentren en el reto, con esta librería van a extraer los datos de cualquiera de las estaciones que tenemos entonces aquí está también si lo desean, no lo recomendamos podrían acceder directamente a la API entonces acceder directamente a la API es hacer peticiones HTTP y por aquí están muy bien documentadas de cómo hacer esas peticiones de qué es lo que va a retornar esas peticiones pero tendrían que hacerlo a mano y tener algunas consideraciones, siempre está la posibilidad de que utilicen lo que ya lo que ya hicimos, lo que ya les estamos abstrayendo para que puedan construir, eh, digamos, la solución de nuestros retos. Eso está tanto para el reto de raíz como el reto de cabe. Y lo voy por acá. ¿Listo? Y para mostrarles que esto de verdad funciona, entonces tenemos un Google Colab por acá. Y voy a ejecutarlo aquí en tiempo real. Para que vean, así se instala nuestra librería. Aquí la ejecuto. Ahí descargué todos los datos desde de varios meses de datos de una estación y pues aquí están los datos es un archivo pandas al menos en python, ustedes pueden de ir para allá hacer lo que deseen, listo básicamente eso es eh, esperamos que se llenen los cupos de, de, de nuestros retos y que juntos hagamos de latinoamérica un, un, un continente más consciente y productivo Muchas gracias a la Conga por este espacio y estamos muy contentos. Ah, bueno, adicionalmente habrán dos personas eh, del, del equipo que van a estar pendientes. Yo voy a estar pendiente, pero aún más pendiente va a estar eh, Miguel Tarazona. Él ya está en Discord solucionando todas las dudas. Cuando él no esté o cuando él no las pueda resolver, las entro yo a resolverlas. Y tenemos toda la disposición para escuchar lo que van creando, lo que consiguen o lo que se imaginan que deberían hacer. Y si podemos darles feedback. Obviamente, respetando que el, lo que están haciendo los otros equipos, lo haremos. ¿Listo? La idea es seguir y apoyarlos en, en base a la visión que ustedes tienen de la herramienta. Eso es todo. Cualquier duda, estoy atento. Cuéntame, ah, Sí, hola. Buenos, buenos días. Eh... Para el reto raíz, eh, la idea es construir una librería como las, de, como las que se encuentran, como las que se hacen para Python, o, más, o es más enfocado a generar un, una especie de, no sé, aplicación móvil, por ejemplo, aplicación web con eh, interfaz gráfica, etc. Entonces, ahí vienen varias cosas y eso está, de hecho, eso lo mencionamos en, en, en, la, en la documentación de los retos. Vamos a dar muchos más puntos. Digamos que lo pueden solucionar con Python y con Python pueden importar librerías que les permita eh, crear estas pequeñas visualizaciones, estos pequeños paquetes de, de, de gráficas editables de manera sencilla. Y eso es una solución al problema, pero vamos a dar más puntos a las personas que puedan crear una visualización muy cercana a una aplicación. Pero no crear la aplicación como tal, sino crear las herramientas para esa aplicación, para que los estudiantes puedan construir esa aplicación. Entonces, por ejemplo, si, lo, si deciden desarrollarlo en JavaScript, con HTML y con CSS para crear aplicaciones muy fácil eh, desde un navegador, entonces, los, digamos que vamos a dar más puntos. Pero no tiene caso que intenten hacerlo por allá, si utilizar la librería es difícil, si al final tenemos que enseñarles un montón de cosas a los niños para que puedan utilizarlo. No tiene caso, es preferible que lo hagan en Python, pero que sea intuitivo y que esa herramienta de verdad les facilite el análisis de datos los niños. Entonces, sí, claro, sería ideal que, que fuera en, en una herramienta cercana para una aplicación móvil, para una aplicación web, para que ellos la conciban, la construyan y que estén muy cercanos de crear también un producto tecnológico, de o sea, por qué no solucione el problema. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Otra pregunta, mejor dicho. De nuevo ya, como mencionó José, es, y Edgar también, y seguiremos poniéndolo. Okay. Eh, Roberto se levantando la mano. Ah, Roberto. Eh, hola, eh, buenos días. Yo tenía una, dos dudas. Una fue primero de, de tu presentación, una cosa que me llamó la atención, que dijiste que con un, un sensor que ustedes tienen que se llama Eris, eh, lo usan para monitorar el CO2 y después determinar la probabilidad de, de COVID. Hay, es algo así, no sé si yo entendí correcto. Y, y la segunda era sobre el reto de, los, de, de la agricultura. Eh, la idea sería una especie de crear una especie de modelo de aprendizado de máquina o algo así, o sea, algo para poder hacer algún tipo de predicción. Esa puede ser una solución. si sí, respondiendo a tu, a, tu, a, a tu última pregunta, esa puede ser una solución. Eh, nuevamente en la documentación está muy claro nuestros criterios de evaluación uno de los criterios que para nosotros es muy importante es que sea sencillo de explicar, que sea casi que obvio la, la solución, entre más simple sea, nos, nos llama más la atención, también la forma en cómo se vende o, o, como, o como ustedes van a hacer ese pitch y, y, y por qué esa es la mejor solución, eso, eso también nos va a llamar mucho la atención entonces usted lo pueden desarrollar así, podrían crear un algoritmo de Machine Learning o simplemente un, una lógica que responda a esa pregunta. Hay algo que dejamos como opcional, que también dar, va a dar muchos puntos, y es que nosotros tenemos los históricos de estaciones meteorológicas, tenemos un dataset que en parte es eh, simulado, porque no es fácil conseguir la información o las características de los cultivos, entonces muchos de esos datos son eh, por así decirlo inventados por nosotros pero que tienen sentido y podría haber otro o se podría construir otro o se podría hacer una investigación para construir otro que va a dar muchísimo valor a todo esto y son un dataset de plagas entonces hay plagas en que bajo algunas condiciones ambientales se propagan entonces si este algoritmo ahora también tiene en cuenta eh, que una plaga se puede propagar bajo unas condiciones ambientales en un cultivo dado, entonces pues todo está genial. Y algo que le estamos poniendo al, al, al dataset, porque como les digo es un poco simulado, son tiempos de producción, costos de producción y valor de venta. Y por qué no que el algoritmo o que eh, esto que ustedes creen tenga en cuenta de manera opcional, eh, organizar o, o recomendar basado también en, en estos factores como tiempos, de, tiempos de, de cosecha, costo de producción y, eh, pues, valor de venta ¿Listo? Y en base a la primera pregunta, Eris, efectivamente, es un monitor de CO2. Entonces, cuando pues nosotros hablamos, respiramos, decimos, eh, expulsamos pequeñas partículas que pueden contener el virus, que pueden contener eh, COVID-19, y si la ventilación es reducida, entonces esas partículas se comienzan a acumular y también se comienza a acumular el CO2 que nosotros expulsamos. Entonces por eso la medición del CO2 implícitamente nos está diciendo cuánta probabilidad de contagio hay, de otra forma. El CO2 nos dice qué tan respirado ya ha sido el aire y si ha sido muy respirado, pues es probable que me contagie no estamos midiendo el COVID, pero sí midiendo qué tan respirado está el aire. Entonces, asumimos que hay alguien contagiado y en base a eso vamos a alertas. Lo que estamos haciendo ahora, y que tiene mucho, digamos que Eris también apoya proyectos de educación y también los estudiantes solucionan problemas con este tipo de mediciones, pero también ahora lo queremos llevar a entornos productivos, desligarnos un poco del COVID y llevarlo, porque qué no? Invernaderos. Entonces sabemos que en los cultivos de tomate si están entre 700 y 900 partículas por millón eh, en CO2, esos cultivos pueden crecer mucho más rápido. Entonces, ya un cultivo no se demora seis meses, sino que cinco meses y estamos mejorando la rentabilidad de, eh, de ese cultivo. Eso es lo que vamos a, a estar trabajando este año y queremos comenzar con esto, con una herramienta eh, para recomendar por ahora. Hay algo en el campo que es súper importante. Y es que el campo es un sector tradicional difícil, al menos en Colombia. Entonces, nosotros llegamos con tecnología a, al campesino, al invernadero, donde sea, y son muy escépticos. Y aparte no hay una funcionalidad puntual, no es solo ir a medir, sino vamos a recomendarles tal cosa. Tener eso puede permitirnos ayudar a tecnificar eh, el agro. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, quisiera, Raíz, eh, ¿está pensado o debería estar pensado para muchachos que ya casi pueden programar o que incluso ya tienen nociones de programación? Eso hemos identificado, son muchachos de noveno, décimo, como para que también lo tengan en cuenta cuando estén creándola. Listo, no son niños de primaria, son niños de secundaria que ya casi están llegando a elegir qué es lo que quieren hacer. Listo. Perfecto. Gracias, José, de nuevo. Eh... ¿Tenemos otros retadores que quieran presentar su proyecto? ¿Qué nos queda por aquí? Buenas. Soraida, te escuchamos. Sí, ¿Cómo sí. Estás? Ok. Buenos días. Este, sí, yo quería hacer también la presentación de, de nuestro pequeño reto. Este... Quieren, comparto ya pantalla. Por favor, si José, puedes dejar de compartir, por favor. Y Soraya, creo que ya eres cojos, deberías ser capaz de hacerlo, si no, avísame. Okay, Ok, ya le di, me dicen si ya, ya se puede ver. Sí, vemos toda tu aplicación de PowerPoint. Ok, ya. Ahora. Perfecto. Ok, entonces, bueno, este, el proyecto que estamos proponiendo nosotros desde eh, parte Universidad Central de Venezuela, parte de eh, Universidad Simón Bolívar, es el de reconocimiento automatizado de imágenes de animales para fines pedagógicos. ¿okay? Entonces aquí hay dos vertientes, el, el hacer este, el reconocimiento de imagen, pero además de usarlo como una herramienta de, de enseñanza sobre estas metodologías. Entonces en la propuesta es que se construya un elemento, una, una herramienta de aprendizaje que, puede ser, eh, que sea para educación a distancia, que puede ser un widget, una app o cualquier otro tipo, esto es muy libre, muy libre, cualquier otro tipo de objeto que sea programable y que permita hacer una visualización de un, eh, eje, un ejercicio determinado, en este caso el cálculo de tasas de acierto y el reconocimiento de especies animales. Nosotros proponemos varios... Eh, ...métodos multivariantes para hacer esta, este reconocimiento, pero para nosotros también es importante que sea libre. Lo que pasa es que estos son los que están mejor enfocados y con los que más hemos trabajado, o sea, sobre los que podemos prestar mayores ayuda, sobre todo el primero, que es el análisis de componentes este, principales, el segundo es el LDA que es análisis discriminante lineal y el tercero es el ICA que es el análisis de componentes independientes, en español sería así. Entonces, todos estos están basados en métricas o estudio de las métricas sobre características que se pueden extraer de las imágenes. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y serían los que propuse, eh, proponemos, pero si sí, ...tienen otro método multivariante con el que quieran probar, también es súper aceptable, porque aquí básicamente es que se haga este ejercicio y se haga desde el punto de vista que sea este, un ejercicio que pueda hacer un estudiante, que lo pueda hacer a distancia, que lo pueda hacer de manera fácil, rápida y eficiente. Entonces, eh, ejemplos de facilidades que uno podría querer en esta herramienta, o sea, esto también es libre, pero de las más, que nos parecen más interesantes y, y útiles serían que pueda modificar tamaños de muestra cada vez que haga el, el uso de la herramienta, este, vamos a trabajar con muestras, porque específicamente, por lo menos estas metodologías es de tener algunas muestras que nosotros conocemos cuál es su etiqueta, o sea, lo que queremos es este, categorizar animales dentro de, de una especie. Unos tienen etiquetas, otros este, los dejaríamos sin etiquetas y podríamos ir probando para ver qué tan eficientes son los métodos. Y lo que queremos después es que se ofrezcan unos ciertos resultados en formatos que pueden ser o tablas, dando el, el nivel de, de, de acierto o gráficos comparativos, o puede ser una mezcla de, de ambos. Ahí nuevamente, la idea es que se puede utilizar este, lo que se quiera. Vamos a evaluar fu fuertemente sobre cuál es la mejor presentación a ese respecto. También nos gustaría ver asignación de calificaciones de parte del usuario a la herramienta y de sus resultados, inclusive poder recabar este comentario para poder evaluar después como una, un instrumento educativo también sería bueno que este, un tutor, un revisor o un profesor pudiera eh, tener la capacidad de recabar información. Este, ahí nuevamente eh, cualquier este, otro tipo de facilidad sería bastante apreciado. Y también poder recoger métricas sobre la, la herramienta lo hemos dejado súper libre para que ahí pongan su, su imaginación para hacer este, este trabajo. Nos parece importante el tema porque, este, por un lado, reconocer objetos y poder clasificarlos, eh, son técnicas que se utilizan en muchos campos actualmente, ya sea en la ciencia, en las partes financieras, es súper importante. Entonces, este es algo que se suele eh, enseñar mucho en las universidades, pero nos gustaría contar más que como algo que, que simplemente se programe, que pueda este el, el estudiante o el usuario poder manipularlo, obtener bastante feedback de eso y entender e interiorizar de alguna manera cómo está funcionando la metodología que él esté aplicando y que sea algo que sea fácil de alguna manera evaluar. También hay un cierto problema que es el de eh, que sea educación a distancia y también eh, medir las limitaciones que hay en cuanto a servicios en internet. Esto es más pensado, por ejemplo, en ambientes como Venezuela, en el que eh, tenemos serias limitaciones en internet, entonces tiene que ser una herramienta bastante ágil. Entonces, eh, nuestros objetivos principalmente, eh, bueno, este, o, o la motivación también que tenemos, es eh, bueno, tenemos una eh, amplia riqueza natural en distintas regiones de vida silvestre y son datos bastante interesantes para, para trabajar de por sí del problema. Entonces, estamos enfocados a, hacia ese tipo de imagen. Eh, Principalmente eh, es que el, el participante cree una herramienta que sea lo suficientemente liviana para este ap aprendizaje que ofrezca alguna facilidad de visualización, de selección y prueba de esos algoritmos que se pueden presentar, uno o varios, y que sea de acceso a distancia ante problemas que se pueden tener con deficiencia de conectividad o, o una conectividad muy numerosa, para, de manera que se puedan atender a grupos grandes. Este, y otra importante es que utilice recursos en repositorios grandes y que sean de difícil acceso por el volumen de la información. ¿Ok? Entonces, que se facilite eso para que el estudiante o el usuario pueda trabajar con esta herramienta. Entonces, en específico, bueno, sería, eh, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Que se cree ese elemento de aprendizaje, que como eh, dije al principio, puede ser una app, eh, puede ser algún, cualquier otro tipo de elemento programable, puede ser algo en una página web, lo que sea. Está ahí este... Estamos abiertos a cualquier propuesta con tal de que el objetivo educativo se cumpla. Eh, dar un acceso a un repositorio masivo, que es, es donde están las imágenes, dentro de práctico muestro, por ejemplo, un, un ejemplo de, de qué tan grande puede ser. Crear una visualización efectiva y que sea fácil acceder a distancia de... Nuestros criterios para evaluar muy sencillos, que sea una herramienta eficiente y para que los resultados sean buenos, que tenga confiabilidad en, el, en, el, en cuanto a la conexión, la accesibilidad, se puede acceder o instalar fácilmente, la eficiencia en la conectividad que nos preocupa bastante cuántos recursos consume, porque eso también puede ser importante, cuántos recursos de la persona que esté usando la herramienta tiene que tener en su computador para acceder a ella, y qué tan imaginativos sean en las facilidades que incluye. ¿Okay? Los datasets, eh, tenemos ahí este, links a esos datasets. Por ejemplo, este es uno de, de imágenes de, de animales bastante grande, fíjense, creo que lo pueden ver, ¿no? Este, cuando uno entra, yo la primera vez que entré y dije, ah, bueno, 242 megas no es tanto, cuando veo gigabytes, entonces son paquetes muy grandes de datos, ellos tienen como metodologías o explican en la misma página cómo se pueden sacar eh, en base a programación subconjuntos de esos datos, entonces parte de ver cómo trabaja bien la herramienta sería eso, cómo acceder a estos datos grandes. Cortan pedazos, muestran y se los llevan al usuario, que el usuario pueda probar y este, que sea eficiente en el sentido de que no tenga que esperar mucho tiempo, pueda este, eh, practicar con la metodología e interiorizar cómo se comporta esta metodología, qué tan buena es. Y que no vaya a suceder lag de tiempo muy grande en los que pierda la atención o se aburra. Pero entonces, fíjense que las, las bases de datos son bastante grandes, ese sería uno de los problemas. Y bueno, hay otra, hay un segundo conjunto de datos. Y nosotros propor proporcionamos también un artículo este, que habla sobre la aplicación a tratamiento de imágenes para análisis componentes principales, y por ahí también me conseguí otro que voy a añadir, que es de la comparación de los, dos, los tres métodos con, que estamos proponiendo. Entonces, como ven, es algo muy sencillo, súper orientado a esas dos vertientes. Vamos a hacer un, un buen análisis de, de, la, de la metodología multivariante que se pide para clasificar este, los, los animales según la especie en que estén, y por otro lado, que sirva como un objeto eficiente de educación. Este, eso era todo lo que quería decir. Este, ¿Alguna pregunta? Eh, yo tengo una pregunta sobre el tamaño de las datas uh -huh. que habría que descargar. 300 gigabytes en cada una, más o menos. Sí, la idea no es descargarlas, la idea de ellos este, permite, ellos describen algunas metodologías de cómo sacar pedacitos de hecho, de cómo irse a, ima a ciertas imágenes directamente. Entonces la idea sería trabajar con eso, no bajarse todo eso, sino tener una forma de sacar trocitos y nada más trabajar con esos trocitos delimitados, ahí es donde está la parte más, eh, más este, dificultosa. Entre ah, ya, ya. una vez que se domine eso ya listo ah vale, vale gracias gracias alguna otra pregunta o duda Soraita me escuchas sí disculpa porque tengo los ojos en cuatro sitios distintos entonces, Ajá. ¿slides, trastes? Que es, ¿Cómo lucen estas fotos? Mm. No, no puse ¿No? cómo okay. lucen fotos porque no, pero... precisamente uno de los problemas es sacar los datos y no tengo o sea, ejemplos de esas fotos en particular. Ellos hacen una descripción completa de que son como, tienen unas cámaras y con cada cierto tiempo van tomando fotos. Los datos contienen etiquetas de los diversos objetos que van obteniendo. Hay muchas fotos que son cosas vacías porque eh, lo que les interesa son los animalitos y entonces en esas fotos no aparece nada, por supuesto, porque no siempre tiene que estar atravesado un animalito ahí. Pero entonces eh, eh, ese sería el, el detalle. Exacto. No, es que quería más bien mencionar eso, como para darles una idea mm -hmm. mental a los chicos. Son fotos ópticas. Sí, sí, son de, fotos. De hay, una, sí, hay una cámara, pasa algo, saca la foto y después ellos la catalogan y, y en los datos tienen este animalito, tal cosa. Claro, cuando uno va a hacer este tipo de, de, de aplicaciones, tiene un conjunto de entrenamiento, vas a usar este, las etiquetas y después vas a dejar por fuera otras fotos que sí sabes que son, pero se los quitas para ver cómo es el comportamiento de, de las metodologías, de los algoritmos para ver si reconocen bien. Y después hacer la comparación y hacer una tabla de porcentaje de acción. Chévere, no. Muchas gracias. Uh -huh. muchas gracias. Eh, igual yo por aquí tengo una, la voy a postear luego en, el, en, ah, nuestro, sí. en tu canal, perdón, para que uh -huh. tengan una idea. Pero sí. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Señores, señoras, si no es el caso, ¿tenemos otro retador o retadora o es tiempo de mi monólogo? ¿Me confirma alguien si falta alguien más o estamos... Completos. Bueno, en este caso déjenme mostrar un par de cosas eh, de varios de los retos que están por acá. A ver, ok, esto no es conmigo. Permítanme compartir... La pantalla, yo quiero darles una visión mucho menos preparada, pero igualmente con muchos ánimos, de, otros retos, de los otros retos perdón, que están allí. Eh, estoy tratando de conseguir la ventana justa. Entretanto, si tienen alguna pregunta, no duden en decirla. Ahora vamos a empezar quizás por este y después vuelvo. O Bueno, empecemos por este y después Ischia que también quizás por allí puede ayudar con el de Atlas más adelante. Déjenme comenzar quizás por este. Eh, voy a usar las, las slides que vieron más temprano en la sesión de bienvenida en la que mm, se mostraron estas pequeñas slides. Yo las voy a pasar por una serie de recursos que igualmente colocaremos en el canal correspondiente sobre, sobre estas otras ideas. Entonces, eh, había una de las ideas que se propuso hace ya un tiempo dentro del hackathon. Eh, hablaba más sobre la posibilidad de mejorar o de tratar de detectar es la palabra clave de este reto detectar eh, tendencias que tuviesen que ver con la eh, ¿cómo se dice la, la, la propagación perdón de noticias sobre todo en ambiente en términos de científicos por ejemplo en el en calle se mencionaban eh, tendencias respecto a antivacunas o el cambio climático y la eh, polémica que generan estos temas en, en esta red social que es tan importante. ¿no? De facto, quiero decir, no querramos o no lo que quiero decir. Eh, entonces, hay una descripción más detallada de lo que está uh, aquí planteado sobre el, el reto, que busca básicamente... En el misma, en la misma espíritu de, de tener datos, en este caso los datos van a ser tweets, van a ser conversaciones que están sucediendo, y las trataremos de extraer usando la API que ya Twitter eh, deja utilizar, siempre y cuando nosotros estemos usando esos datos para eh, razones académicas, razones como las que estamos haciendo hoy, ¿no? De, de agregar. Tampoco muchos de estos datos están anonimizados, si es que es la palabra correcta. Entonces la idea es, usando esa API que nos va a permitir ingresar a ciertos datos, y ya parte de esa, de esa conversación del qué, eh, la tendremos junto con quienes decían irse por el reto. Eh, donde se propone sobre todo el, la, el estudio o, el, al, o el extraer datos del discurso en español. ¿no? Porque esta clase de, de, digamos, de tendencia, de estudio, de tendencia, es bastante frecuente, estoy seguro que más de, ustedes lo habrán, más de uno de ustedes lo habrá escuchado anteriormente, pero siempre ocurre, o en la mayoría de los casos, en el idioma inglés, que es el idioma en el que más se hacen esta clase de estudio. Por lo que una de las preocupaciones que resultan es, este, qué pasa con la desinformación en otros lenguajes, no, este, sobre todo el que estamos hablando hoy, que son un montón de países en América y que tienen un poco menos de, de, de, de, de estudio precisamente porque no es en el idioma inglés. Entonces, de allí puede estar un poco la, digamos, el desafío en este reto. Y, y insisto, este este documento se los doy eh, con más, eh, perdón, se los comparto en el channel del reto respectivo. ¿Por qué? Porque además tenemos una serie de, de links, entre ellos, por ejemplo, referencias también en español a, al impacto del discurso científico en Twitter. Entonces hay una pequeña referencia que, que nos dejaron acá para poder eh, tener una guía. No es que van a hacer lo mismo, pero al menos pueden leer y decir ok, entiendo, pero quizás podamos hacerlo así. O, ¿Por qué no lo hacemos todo lo contrario? ¿sí? Es que obviamente ustedes como grupo pasen a través de estas referencias eh, entre ustedes se reúnan y deciden, bueno, uno vaya a Lea, el otro vaya por la parte del, del, del tratamiento de los datos, que es la siguiente tab, la siguiente pestaña que tengo acá, que es el análisis de datos con Python. Entonces hay también unas, eh, librerías, unos ejemplos, eh, disculpen la publicidad, acá, que eh, permiten extraer datos de Twitter. ¿sí? Entonces, la idea es similar a, a como se presentaron anteriormente con otros retadores, hay ya unas especies de templates, ¿sí? de esqueletos, de notebooks, que ustedes podrían utilizar para hacer tal extracción. Entonces, en esta, en esta documentación eh, hay maneras de extraer datos. Sí, por ejemplo, acá esta celda, no, no no les voy a mostrar todo en detalle, pero lo que quiero mencionarles es que precisamente hay modo de recoger al menos unos de, de estos datos eh, basados, por ejemplo, en el usuario. En este caso, bueno, pues personas de renombre, al menos en, en este espacio. La idea es, como parte del reto, conseguir quizás fuentes de información. Fidedignas y quizás aquellas más bien populares, pero no tan fidedignas, que también disru eh, disrumpen en la conversación y tienen, eh, tienen un impacto eh, lamentablemente negativo. Por darles un ejemplo, insisto, todas estas cosas que ustedes me escuchan decir acá, como las que les dijeron los retadores anteriores, son sugerencias de cosas que ustedes podrían hacer. reúnanse piensen, tomen lápiz y papel, y disculpen que me desvíe un poco, pero quiero que, que se lleven como mensaje también de esta presentación, que no son tareas, esto no es un trabajo de investigación que alguien les mandó a hacer, o es sencillamente una idea, o una serie de ideas, eh, con ciertas herramientas, obviamente, para que ustedes comiencen desde cierto punto, por eso vieron que hay, hay personas dieron códigos código, o pedazos de código, o pedazos de datos, o, o fuentes de datos, etc. Y ustedes bien pueden hacer en su lluvia en su, eh, de ideas, algo con todo ello que resuene con el reto, pero que no se parezca a ninguna de las soluciones planteadas por los retadores. Eso es súper importante que ustedes se lleven de, este, de esta conversación hoy durante estos dos días. Son sugerencias, son sugerencias basadas, obviamente si ustedes se van muy externo a esta sugerencia, pues más difícil será para el retador mentorearlos, ¿sí? darles, darles asesoría, porque estarían quizás también fuera de su, de su experticia, pero no deja de ser válido, no deja de ser posible, y me atrevería a decir, no deja de, además bien, de alentarlos a que piensen quizás en algo que no se les mencione aquí hoy. Entonces, bueno, volviendo al, al escenario de Twitter, tenemos, como les decía, una descripción más detallada sobre lo que, lo que se puede hacer, pero que es básicamente tratar de, basados en cómo minar este texto, cómo minar en ciertas cuentas que podamos identificar eh, para hacer un demo de lo que sería un detector de una tendencia negativa, por ejemplo, o de una tendencia positiva, dado una fuente fidedigna, una fuente eh, confiable, llamémoslo así, y basado en ello, en cómo eh, visualizar esto, cómo hacerlo saber, ¿no? Cómo eh, a través de un bot, o a través sencillamente de, de un gráfico que a, al hacer cierto a pasar cierto threshold, a pasar cierto valor, genera alguna alarma, o esa es la idea, o sencillamente algo que la gente pueda consultar por ellos mismos de vez en cuando y, y, y verlo de una manera agregada en vez de eh, fusionarse con, con los tweets que, que ocurren eh, durante un día. Entonces, tenemos un ejemplo de algo que se ha hecho antes, como para no empezar en cero, pero insisto, es una idea. Ejemplos de cómo extraer de estos recursos... Eh, eh, algunos tweets, por ejemplo, de cuentas de, eh, particulares, disculpen, pero también, y nosotros podemos aplicar, de hecho, yo ya, ya lo, lo hice de mi parte para, para también ayudar a extraer datos. La eh, disculpen que se me van las palabras, la, el acceso a datos a través de la API de Twitter en sí mismo, ¿no? y para eso, pues hay una pequeña aplicación donde explica para qué quién eres, etcétera. Y entre esas eh, está la investigación académica, como pueden apreciar acá. Entonces este es, este es uno donde también estaremos ayudándolos eh, varios de nuestro equipo durante estos días. Como estoy compartiendo, no sé si hay manos alzadas, cosas por el estilo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de saltar al otro? Eh, sí. Te escucho. Um, respecto a esta, llamémosle demo, eh, ¿Se esperan ver, por ejemplo, algún, no sé, algún método estadístico particular? O, bueno, o sea, ¿Se buscaría como introducir algún tipo de proceso, o sea, de algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial? ¿O? Sería, sería idealmente, sí, sí, okay. pero no queremos limitarnos a decir, mira, eh, consigue una librería que haga coincidencias de texto, qué sé yo, a veces eh, recuerden que hay cosas que se pueden hacer aún con cosas tradicionales, entonces no, eh, digamos, originalmente la idea de este, de este reto era que también usasen Técnicas de, y, y estamos aquí para, bueno, para ayudarlo tanto como nosotros sepamos, es técnica de Machine Learning, pero nada impide hacer algo sumamente tradicional, como acabas de mencionar, de estadística, por ejemplo, tradicional es más como, como agregar, como sencillamente detectar una tendencia de ahí en adelante, dejar que la persona decida si quiere ir más a profundidad o no, ¿no? y más bien guiar a esta persona. Una de las ideas que, que se habían pensado es, sencillamente tienes una tendencia de un, de un evento en particular y este evento está dividiendo a la, a, la, a, la, a la comunidad. Y una manera de verlo es que tienes par de cuentas ya identificadas, cosas fidedignas, insisto, quizás una cuenta muy popular de, que tiende a no ser muy legítima en términos de la información que opone, y de ahí en adelante más bien hacer algún tipo de búsqueda después en Google y decir, mira, esto es en realidad lo que está sucediendo. ¿no? Y para, para eso, en, en principio, en, al menos en mis conocimientos, no necesitaría ningún tipo de machine learning. Sencillamente de ir buscando palabras clave y de tratar de detectar una fuente de la noticia eh, eh, más real, o, o más se seria. perdón ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Entonces, claro, se invita a que se hagan eso, pero no es un aspecto fundamental del, del, del ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me voy a saltar aquí, voy a descompartir y compartir otro, otra ventana. Ups. Muchas ventanas, muchas ventanas. Representación de la del canal. Ok, no hay nada nuevo por aquí. Creo que es esta. Ok. A este punto están viendo de nuevo mi navegador. Les estoy mostrando una vez más. Me aprovecho de la presentación de esta mañana. Más temprano. Eh, y habían dos retos más. Unos tenían que ver. Ya escuchamos a Luis. Escuchamos este. Habían un par de retos acá consecutivos. Uno más en términos de visualización. Si la palabra clave en el reto anterior era detectar, en esta es visualizar. ¿Okay? Una vez más, son sugerencias. No podría estresar esto lo suficiente. Entonces, en el caso de la visualización, una de las cosas que también se propone en este reto es tratar de desarrollar alguna experiencia más interactiva, más user-friendly, más fácil, más fácil de, de, de, de, de llevar el mensaje. ¿sí? En términos de qué significa, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo de toda la vida en la escuela de niño, la diferencia entre tiempo y clima. ¿no? Porque a veces uno eh, o tendía a, a, a confundir, y quizás ya no nos confundimos, pero hay personas que, o organismos que... Quieren hacernos confundir entre la diferencia entre lo que es tiempo y clima, en este caso. Pero entonces, en este, en este proyecto, la idea es utilizar una serie de datos, eh, también son fotografías, pero no son todas en el visible, hay distintos rangos, eh, proporcionadas por lo que se llama eh, la Agencia Nacional de y Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, que posee un dataset bastante completo, bastante fácil también, diría yo, de navegar, y ahí el reto más bien viene en cómo extraer esto de una manera quizás un poco más mecánica, pero a diferencia de, de otros que se han presentado hasta hoy, es fácil en el sentido de que nosotros podemos ir a varias de estas librerías, y a través de, digamos, del navegador, clicar y ver fotografías tomadas por satélites, de distintos lugares del planeta, en distintas longitudes de onda, a distintos momentos de, de, en el tiempo. Una de esas... Entonces, aquí está el, el, el website de, de esta agencia, que es, digamos, es bastante amplio, y debo admitir que bastante, mucho más bonito que la primera vez que lo vi yo, cuando eh, sugerí un ejercicio así, ya hace tres años. Eh, en donde, entre otras cosas, se consiguen y les voy a una vez más pasar esto allí pero para ir hablando de ello información como por ejemplo eh, fotografías dadas por distintos eh, estos son los los satélites si no me equivoco y si no al menos la, el, el, el tipo de cámara y el tipo de fotografía donde hay infrarrojo um, ultravioleta por ejemplo y uno puede navegar fotografías por ejemplo en este caso Nótese que es la, la mitad del planeta eh, Vagamente también se, se, se pone acá el lado del planeta estamos viendo En este caso muy bien, es el continente americano La fecha Y también hay otros detalles Respecto a la longitud de onda En el que se tomó, etc. Y estas esta, esta fotografías existen Eso cada, cada, cada tres horas, por ejemplo Mencionan acá O cada día, cada semana Es decir, que uno puede ver la evolución de ciertos, eh, o podrían ustedes imaginar, mejor dicho, entre muchas ideas que espero ustedes tengan, imaginar la evolución de un sistema en particular sobre, sobre cierta área del planeta. no Y tratar de, de, no de hacer que bien puede ser posible, pero la idea en particular de este, de este reto es quizás ayudar a la visualización de eso. ¿Sí? Si yo quisiera mostrarles que este sistema en particular, e insisto, yo de clima no sé nada, pero en este caso, si imagino un sistema que está acá abajo, justo a, eh, en este punto de América del Sur, este sistema seguro, si lo busco tres horas después, estará más hacia la derecha, más hacia arriba, más hacia abajo, ¿sí? se habrá disipado. Nótese que, insisto, hay ciertas longitudes de ondas acá, es decir, el código de colores significa algo, significa densidad, significa velocidad, significa profundidad de, la, de esta materia que se está moviendo a través de la atmósfera. Es algo de lo que sería genial ver. Y quizás visualizar esto de una manera más interactiva. En vez de yo saltar foto por foto, podría sumar estas fotografías y crear una especie de, de animación de lo que sucede mientras explico qué es lo que sucede, o cuando uno escucha en las noticias, que hay cierto huracán, que hay cierta tifón, depende del, del, del lugar del planeta, el mismo, efect, el mismo evento, perdón, tiene distintos nombres. Entonces, este dataset está allí, como se dan cuenta, yo lo puedo navegar eh, con bastante facilidad, está en el visible también, como les mencionaba más temprano, eh, y poder trabajar con ello. No solamente está el continente americano, en este caso yo pues, abrí esa, pues, digámoslo así. Pero también se pueden hacer quizás algo más a largo plazo. Estos datos van, si ustedes empiezan a ir hacia atrás en el tiempo, 2018, 2017, ¿sí? quizás la cámara cambia, mejor dicho, el, el, el, el instrumento que se, que se utilizó para tomar esa medida, esa fotografía, y, y, y conseguir quizás una, una evolución de, de un sistema mientras explica qué es, o tratar de enseñar algo acerca de nuestro sistema atmosférico a través de un ejemplo en particular. ¿Okay? Eh, entonces, recapitulo, hacia atrás. Um, bueno, recapitulo, disculpe, había una última cosa que les quería mostrar. Nosotros también tenemos un pequeño notebook que yo he utilizado varias veces para, para analizar... Para visualizar estos datos Y bueno, lamentablemente no se ve acá Porque hay que, ah, bueno, hay que tenerlo Habiendo fotos acá Pero es básicamente uno puede, entre otras cosas Convertir esta fotografía En un mapa de calor ¿sí? Es decir, agarrar píxel por píxel Y cada píxel tiene un contenido eh, eh, Propio Y uno puede crear un histograma bidimensional Para aquellos quienes eh, lo hayan visto antes De esa fotografía Y quizás hacer algo con ello o una vez más, trabajar siempre en imágenes como lo, también lo presentaba el profesor en, en, en, su, en su reto. Eh, disculpen que hay gente aquí en el room, en, el, en la sala de espera. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Para saltar al último y comenzar a abrirle los canales y comenzar a trabajar, comenzar a discutir. Recuerden que no estoy viendo manitos, entonces ábrense su micrófono si es el caso. Eh, por favor. Eh, buenas tardes. Eh, me gustaría saber eh, cuáles son los objetivos específicos de este reto. Una vez más, eh, sí, tienes, tienes toda la razón. Si yo me vuelvo acá, es tratar de visualizar, por ejemplo, el tiempo atmosférico y aprender de... Es decir. ¿Cómo imaginarían ustedes como equipo? ¿Cómo enseño yo esto a, a la gente? Y una vez más, puede ser una visualización que podamos poner en línea um, o, o algo que ustedes puedan recrear para hacer más fácil el entendimiento de lo que yo les estoy hablando y que sé que muchos de ustedes entienden, pero que quizás su mamá en casa no tanto. ¿No? Responda a tu pregunta. Y una vez más, puede ser tan complejo como ustedes quieran, pero uno de, de los retos, al menos que yo les he puesto interés, es más a la creatividad con que ustedes logren enviar el mensaje, más que la experticia técnica en el cómputo, en el cómo hacer para que esto llegue Ok, ¿y va dirigido a un público en específico o para todo público? Sería también parte del, de la decisión del equipo, porque por ejemplo, el, uh, la conga pretende con estos retos ser un lugar en el que el estudiantes como ustedes, universitarios, puedan aprender algo. Obviamente en este caso sería algo mucho más profundo que el que le podrías mostrar al público en general, eh, en, en cinco minutos, sí. entonces depende ya del reto, del, de, de los hackers, de ustedes, de los grupos, que decían, bueno, vamos a apuntar al público en general. Una vez tomada esa decisión, obviamente de ahí en adelante, tu desarrollo va a ser distinto a aquel grupo que diga, no, vamos a ver cómo mejoramos este curso de clima que es bastante anticuado o monótono, pero que se da en la universidad. Y el camino a tomar, o mejor dicho, el resultado va a ser eh, bastante distinto al del primer caso. Ya depende del grupo. ¿Qué, a, qué audiencia quieren eh, apuntar? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Vamos a hablar del último. Eh, viene el último. También lo bueno de, de que Edgar, que siempre tiene eh, unas slides muy bonitas y de lo que sucede en Atlas, de, de, bueno, de lo que sucede en el LHC y en este caso en CMS no es muy distinto en términos de, de, de, de, sí, de descripción a lo que eh, en términos de, de la física que se hace en Atlas. Entonces, hasta hace poco, eh, yo era integrante del, del experimento Atlas, por más de, de 10 años, 12 años más o menos, y eh, insisto, aprovecho todo lo que ha dicho Edgar ¿no? Para, para no repetir, pero Atlas es el, el, el detector que está, digamos, al, al, al mm, punto opuesto del, de CMS en el anillo del HC. Y la idea de Atlas es, muchos llaman la, usan la palabra de competir, pero es la el, el competir en términos científicos, es decir, de complementar, de, eh, de asegurar entre los dos, no que Atlas asegura CMS, sino que entre los dos, el descubrimiento de algo. El que hablaba del bosón de Higgs, el bosón de Higgs debió haber sido visto en ambos experimentos, por ambas colaboraciones que son totalmente independientes, para poder así eh, decirle al público que, que de hecho la naturaleza nos, nos presentó esto que estábamos viendo. ¿no? Entonces, así como, como vieron en, en el primer reto, en la primera descripción, Atlas también tiene una serie de conjuntos de, de Atlas, de, de acceso, conjunto de datos de acceso abierto, perdón, en donde, en, en el caso de Atlas nos enfocamos... En, y aquí está el, el website que, que creamos para ello, nos enfocamos sobre todo en el, en el uso de estos datasets para, para educación. ¿okay? Entonces, van a conseguir en este website mucha información acerca de uno, de la física que se está haciendo, muchos de los que ustedes están participando han usado estos datasets antes, muchos de ustedes son alumnos de nos de, fueron alumnos de nosotros en, en los diversos programas, pero... Eh, bueno, eh, muchos de ustedes también nunca han visto esto antes, quizás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos varios, varias cosas. Empecemos por los datos. Los datos, al igual que, o de manera similar, vamos a decirlo así, están también eh, guardados por energías, y ya ustedes vieron qué, qué significaba ello. Eh, y también están guardados en, en distintos formatos. En este caso, el formato root. Una parte de estos datos, o una buena parte de estos datos Entonces, existen también descripciones de qué contiene De qué, de qué hay en los de 8 En qué se diferencian Respecto a los de 13 del Electron bond Que en términos sencillos es, es, no, no es otra cosa que la energía A la que se coleccionaron ese par de protones que ya escucharon más temprano Entonces, eh, estos datasets existen acá Decía, a manera de... También hay discusión acerca de qué hay por dentro de ellos y finalmente eh, es cómo llegar a ellos. Entonces, aquí no son tan grandes como otros que han ha mencionado. Quizás la colección más grande es esta, que necesito tres archivos distintos, como pueden ver aquí, pero 17 más 20 más 21. Son 58, tampoco es muy grande, pero son 58 gigas. Los datos también se pueden leer de manera de stream, es decir, se pueden ir leyendo a través del Internet, pero la idea es, y Alexander también nos ayudó mucho con eso, en conseguir esos datos ya descargados por, eh, por él, para nosotros, y accesibles a través del Jupyter eh, Hub, que les van a explicar también más adelante hoy. Entonces, estos datos ya también están allí. ¿Cuál es la idea? Y con esto termino. La idea es, entre, entre otras cosas, Déjenme abrir de nuevo por aquí. Atrás, Open Data. Nosotros tenemos, además de los datos, eh, pequeñas aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, y les voy a mostrar una de ellas, que está por acá, que han sido de hecho bastante útiles. Eh, que buscan como se dan cuenta, o bueno, como se darán cuenta que no la he visto antes, hacer una interactividad de lo que yo estoy haciendo en estos histogramas con, y tratar de explicar al usuario qué es lo que está haciendo. ¿Okay? Los datos que usa esta aplicación web en particular, que es bastante sencilla, por cierto, y a la que también les voy a dar acceso, de hecho está el acceso abierto en un repositorio de GitHub, usa un archivo bastante sencillo, de, de texto, donde estas variables, porque cada, como se pueden apreciar, son histogramas, cada uno de estos histogramas es, es sencillamente una columna dentro de ese archivo, y nos permite eh, visualizarlo de este, de este modo, ¿no? y también interactuar con él. Cuando yo escojo un área de este, de este histograma en particular, si se dieron cuenta, los demás reaccionan. Lo que está sucediendo no es otra cosa que tomar, coger un pedazo de esa tabla imaginaria que ustedes ya deberían tener en su cabeza. Si son un montón de columnas y yo escojo un pedacito de una de esas columnas, todas las demás columnas reaccionan para quedarse solamente ese pedacito. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos propuesto es mejorar la aplicación. No es para nada complicada. Ya cuando les muestre el código, esto entra dentro de un solo archivo eh, de, de JavaScript. Otra idea es, nótese que, que este website, y de hoy en la noche hablaremos un poco de cómo se genera eh, este website, contiene en principio más de un idioma. Pero una vez más en principio, porque si yo clico en español, de hecho no tengo nada. Okay. Es una de las cosas, como también mencionaba Edgar, eh, la dificultad de, de hacer estas cosas a veces no es grande, pero la cantidad de personas dispuestas o que tienen la posibilidad de trabajar en ella sí es bastante poca. Entonces, una de las razones de, de, de, de, de este reto puede ser el recrear este ambiente en nuestro idioma. Por ejemplo, puede ser una idea. La otra es... Eh, volvemos acá en inglés donde se dan cuenta que se sí aparece en visualizar de una manera distinta alguno de esos eh, eh, estas aplicaciones que ya están acá o y esta es la última propuesta al contrario Nótese que estas aplicaciones hablan de un análisis en particular déjenme explicar esta para que ustedes vean están hablando en este caso de la simulación, digámoslo así Del decaimiento de un bosón de Higgs en dos bosones W Y en este caso después ellos en, en un decaimiento donde hay un vector y hay eh, neutrinos Entonces, lo que les estoy mostrando es solo una O un análisis de física, ¿sí? un, un decaimiento en particular pero de hecho nosotros en Atlas, y disculpen que, ok, aquí, en esta misma documentación tenemos de hecho más análisis. Tenemos análisis que hablan, por ejemplo, de la producción de, de como les decía, del Higgs en 2W, pero también tenemos el Higgs en 2Z, que no existe en esa aplicación, por darles un ejemplo. Y es de hecho un análisis mucho más conocido, mucho más eh, bonito. Eh, no sé si esa palabra les va a gustar a mis colegas Pero porque es más limpio, en cierto modo De, de ver, digamos, esto, esto, estos productos finales Entonces podría ser el traducir la aplicación que ya tenemos Pero con un análisis distinto O visualizar el mismo análisis de una manera distinta O incluso aquel equipo que se proponga decir Ok, ¿Por qué no llevar esta información en este lenguaje? a este otro, y lo que requerirá, obviamente hay una parte técnica aquí, que sería recrear el website en sí mismo, ¿sí? de ponerlo en línea, y es una de las cosas que trataré yo de, de narrarles eh, en nuestro workshop de la, de la noche. ¿Alguna pregunta? Inquietud. Algo no se entendió. Recuerden que no los estoy viendo, así que abren el micrófono. Como les dije, estos links, tanto... Bueno, la presentación ya se las dimos. Pero tanto de los datos para eh, la visualización, en el caso de, del tiempo atmosférico, y de Twitter obviamente, y de Atlas, se los, se los colocaré cada uno en su canal correspondiente. A ver, a ver, seguimos por allí. Chévere, no hay preguntas. Ahora, eh, lo, nosotros vamos a abrir los canales, si no es que ya están abiertos de parte de los, de los chicos que estuvieron trabajando en ello, de cada uno de los retos. La idea es que ustedes, quienes ya tienen grupo, deliberen, ¿sí? Insisto, hay canales eh, en el grupo. Si ustedes quieren un canal del grupo, pónganse un nombre, llámense, eh, no sé, los... Uh, los superpoderosos, las superpoderosa, uno, y nosotros le creamos un canal donde ustedes cinco, ustedes cuatro, ustedes tres puedan eh, conversar entre ustedes sin que los vea nadie más. Obviamente, nosotros como organizadores, pues tenemos que pasar por allí de vez en cuando por si se les ofrece algo, pero estarán ustedes allí. Eh, también están los canales de voz, si quieren saltar y conversar entre ustedes. Eh, empiecen a interactuar y si no hay más preguntas, yo cierro esta sesión. Cuéntenme. Por allá hay una mano, creo. Sí, soy yo, Arturo. Alexander. Era, era, era para mencionar que, bueno, lo, los los retos que, que hay tienen un límite de grupos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Eh, justamente es con la descripción al canal que, que acabas de mencionar, Arturo. Entonces, uh -huh. por orden de llegada, se van a llenar los, los retos. Exacto. Entonces, eh, bueno, piénsenlo muy bien y piénsenlo rápido por si, por si les ganan. Pero, digamos, así lo vamos a solucionar. Eh, hay tres cupos máximo por reto. Entonces, ¿cómo se, cómo se resuelven esos tres cupos? Eh, Las primeros tres que, que escriban en el canal que, que ya se acaban de abrir. Exacto. Exacto. Una vez más, obviamente... Eh, piénsenlo un poco. No es que si escogen el 3 y de repente deliberan un poco, quizás, no, vámonos por el 4. Bien pueden pasar del 3 al 4, si el 4 aún tiene espacio. Pero eh, tienen un, un, un tiempo para hacerlo, no se preocupen. Eh, veo otra mano por allí. Lisbeth, ¿aún tienes algo que decir o era una mano vieja? Sí, sí tengo la atención, muchas gracias. Eh, mi, tengo una duda, como que no me quedó muy claro en cuanto a los objetivos del último, o lo que se espera como tal del, del último reto que se nos presentó, que era sobre lo de, la, de los nuevos enfoques para el estudio de la física de partículas. Uh -huh. Entonces, eso quisiera de pronto que me pueda explicar un poquito más, eh, o nos pueda dar un poco más definido lo que se espera, o más o menos una guía. Porque nos dio una recomendación que sería como que recrear eh, a nuestro idioma, ¿no? Por lo que no, no, hay, no hay esta disponibilidad de... Bueno, se, estaría limitado por la, la, la cantidad de personas que está, que está admitido esta, esta plataforma. Esa, esa, por ejemplo, es una idea. Insisto, en las, tres, en las tres ideas que yo les he planteado de parte de los colegas, es ustedes piensen un poco en cómo hacer esto más accesible es una de las cosas del espíritu de este jacatón sí o quizá, es, es decir hacer un poco de balance como se si dieron cuenta otros otros retos son más técnicos pero no todos aquí o somos o queremos yo particularmente no quiero programar este jacatón por ejemplo no quisiera hacer una cosa un poco distinta de, de cómo hago yo esto más accesible eh, entonces, disculpa que no te responda al 100 sobre 100 Pero lo que quiero decir es podemos Yo les voy a mostrar Cómo se hizo esa aplicación, por ejemplo Y, y una vez más, es uno Un solo archivo de JavaScript Y un solo archivo TXT para los, para los datos Es bastante sencillo Y alguien podría animarse O el grupo podría animarse Y decir, mira, ¿por qué no recreamos este otro análisis? Para él En, esta, en este modo ¿Sí? O ¿por qué no...? Tomar estos histogramas, que es hasta donde yo vi, Arturo los mostró, no tenían gran descripción dentro de ellos. Había descripción arriba y abajo, pero no dentro de la aplicación en sí misma. ¿Por qué no mejorarlo? ¿Por qué no hacerlo eh, más interactivo? Es esa más, más o menos la idea, que ustedes se sienten un poco y digan, ¿Cómo hago yo esto más accesible? No más difícil, sino más fácil de entender, pues. Ah, ya listo. Muchas gracias. De nada. A ver... Jorge, creo, ¿no? Sí. ¿Hay una mano? ¿O no es una mano para preguntar? Si estás hablando, no te escuchamos. Bueno, puede ser que no era. De todas maneras, estamos en el Discord. Nada, chicos. Eh, hablamos bastante. Ya Alexander está monitoreando que los grupos se han ido llenando. Nos vemos por allí. Eh, revisen de nuevo las slides. De todas maneras, las estaremos repasando. Los eventos que vienen. Sobre todo a las... Um, ya no me acuerdo. 9 menos ya no me acuerdo eh, en el caso de la presentación de margarita alguien me puede acordar en horas de ustedes arturo ¿Sí? eh, de 15 a 16 está en la agenda hora de colombia entonces uh -huh. hora de colombia eh, sí hora de ya, un momento, porque puede ser que... A ver, a ver, a ver... Eh... Sí, hora de Colombia. Perfecto, entonces, 3pm hora de Colombia, 4 Venezuela... 9 de la noche para Margarita. Margarita Rodríguez, ella es periodista de la BBC Mundo, una persona que es su trabajo, precisamente esa, hablar con los científicos y tratar de destilar esa información de una manera coherente, fidedigna, y al mismo tiempo simple, para que nosotros lo podamos leer en el periódico sin rascarnos la cabeza los dos segundos de empezar a leer. Es un trabajo tremendo. No podría estresar lo suficiente de que vengan y escuchemos a Margarita, venga y les preguntemos tantas cosas como podamos. Ella estará súper contenta y una vez más, para ellas viernes 9 de la noche en Londres. Entonces, mostrémosle un poquito de cariño estando todos nosotros ahí y dispuestos a escucharla y a interrogarla en lo que hace y cómo lo hace. Ok. Seguro ustedes han leído un artículo de ella si no se hayan dado cuenta. Con esto termino y muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Yo les, les acabo de compartir un enlace del calendario Google por si lo quieren agregar a, a su agenda. Es mucho más fácil y bueno, se evitan el lío de los sucesorarios horarios. Eh, bueno, estaba preguntando por el chat cómo es la selección del, del reto, pero vamos a la siguiente reunión y ya lo, lo terminamos de cuadrar. Ok. Bueno, no hay, no hay más reunión. Ah, ¿no? ah bueno, sí, claro. sí. está. <ríe> Verdad. Ya, ya, ya, estamos listos. Sí. Es que en el, en entendieron el, en el... cómo ah, coger el reto, entendieron cómo hacer un grupo. <ríe> quizá Arturo les podría mostrar en el Discord dónde están para que... Si hay gente Entonces, que... vamos a... Sí, vamos a dejar esto, gracias, Alejandro. Quizás sellado porque ya no hay más... Digamos, no hay una presentación respecto a eso, quiero decir. Entonces, si se vienen acá se dan cuenta de que ya Alexander ha cerrado varios retos, se han ido expresando eh, la participación de los grupos en ellos, también los retadores han puesto sus, eh, las referencias, yo haré lo propio cuando terminen, cuando me dejen ir muchachos. <risa> eh, como les dije, también hay salas de trabajo, de voz, donde pueden venir y conversar, ya veo gente aquí, en una sala de trabajo, son ad hoc, es decir, sencillamente tomen una, así como quien pasa por el pasillo y ve un salón vacío y se sienta a trabajar, si hace falta algo, pídanlo en, en soporte, si quieren un canal dedicado para un cierto... donde estoy? Acá, en soporte, pidan un canal dedicado si lo quieren, si ese es el caso, obviamente si hay un problema también es en, no en saber, eh, ya los equipos inscritos, este canal lo conocen muy bien, si hay alguien... Ok, acá José, ya te vamos a crear uno por allí, con los, con los quienes conforman el reto. Y así, no sé si se me faltó algo que me querías decir, este, Alex. No, que okay. Eduardo bueno Eduardo nos, nos mostró que al parecer quedaron cruzados los retos entre la presentación y lo que están en Discord, pero guídense por el nombre del canal, digamos, el, en, el, en el que hice el Reto 6, sería el... pero el título es el... Bueno, el reto de las imágenes satelitales. Y el reto 5 sí sería el de Atlas. Sí, sí, sí. Entonces, aquí nos vamos a poner aquí rápidamente. Ustedes también lo que estoy viendo. Reto 5, Atlas. Discord no deja poner mayúsculas, así que... Eh, pues nada. Alguien también podría ponerse como reto cambiarlo. Hasta donde se ¿Lo cambió, o no lo cambié? Sí. Sí. Pero no lo veo aquí. Ah, sí, Atlas, aquí está, perdón. Y este lo podemos poner aquí. Eh, visualiza el tiempo atmosférico de la Tierra. aprendamos en Bueno, esto creo que es bastante explícito. Ya les pongo las... las entonces, Eduardo, no. Es el de arriba. Eso. Y nada esto ya lo vieron, son los distintos canales algunos canales sobran, por ejemplo la creación de equipos, como les dije esto no, no sucederá de manera online ya ustedes lo han hecho eh, pero los hemos creado por si los necesitábamos Alexander nos va a explicar más tarde la capacitación respecto al cómputo que Cedia nos ha um, eh, patrocinado como parte de, los, de las organizaciones que apoyan este hackathon, así que vengan por favor, que les va a ser muy útil Ahora sí, termino acá. ¿Alguna pregunta? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Roberto, Hito, escríbeme al Discord porque esta pregunta va a desaparecer cuando cierre la, la, la reunión. Sí, ese es un punto importante. Todas las preguntas al Discord y, y especialmente a los canales... A los canales públicos, eh, eviten escribir mensajes directos por cosas organizativas y cosas tipo Ok chicos, chao Chao, oh, muchas gracias, de luego muchas gracias, muchas gracias, nos vemos nos buen vemos día todo.